Muy buenas noches o buenas tardes o días, donde sea que se encuentren. Soy Marcela y es un placer estar con ustedes esta, esta tarde, día o noche, dependiendo de donde la están escuchando. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy interesante, muy apasionado, podríamos decir, <ríe> que es cuando cambio, el mundo cambia, el arte de la autotransformación. Y es que, bueno, se dice que vivimos en un mundo cambiante constantemente, pero yo creo que si prendes la televisión o lees las noticias, te das cuenta que los cambios que estamos, que estamos viviendo y que están aconteciendo en el mundo entero cada vez son más, ¿verdad? Y... y muy radicales, podríamos decir, de todo tipo, desde el ambiente, el medio ambiente, hasta la situación política, económica, los países, etcétera no Cambios sociales también, cambios de mentalidades. Y entonces, eh, si no nos acoplamos o ajustamos al cambio, vamos a estar básicamente a, atrás y sufriendo, podríamos decir, porque es incómodo. Verdad, Entonces hay un dicho que dice que la única constante es el cambio, y es tan cierto. ¿no? Entonces, con todos estos cambios que han sucedido en los últimos, podríamos decir, tres años, desde la pandemia hasta ahora, eh, pues la guerra con Ucrania y Rusia, todas estas cosas y más este, nos dan como, yo creo que nos han dado una... Una especie de alarma eh, para darnos cuenta que tenemos que estar listos para cualquier situación. Y no estoy hablando solamente de las situaciones malas, pero pues obviamente con lo que le llamamos situaciones malas es lo que cuesta adaptarse, ¿verdad? Entonces hoy queremos tomar este tema de qué es lo que podemos hacer como para poder tomar esta, llamémosle iniciativa. De no esperar a que las cosas cambien a mi alrededor, pero yo poder incluso estar siempre preparado de antemano para que los cambios que vienen en el mundo y en mi propio mundito cercano, desde mi familia, mi entorno, el trabajo, no me, no me sacudan el piso, como decimos en Costa Rica. Entonces... Para esto quisiera eh, mostrarles una imagen que, que vi en algún momento yo y que para mí es tan poderosa. Y es un faro de, de luz, un, ¿cómo se llama? Un, uno de estos faros de, de las costas, ¿verdad? Para que los barcos puedan ver eh, dónde tienen que aparcar. Eh, y pueden ver en el centro de la imagen hay una persona y, y este, la tormenta es tan, tan grande que casi que te... Preguntas cómo es que es posible estar eh, tranquilo en una situación así, ¿verdad? O, o seguro, o, o sin preocupaciones. Y muchas veces cuando estamos en situaciones de cambio, ese es como el, eh, podríamos decir, la, el sentimiento que tenemos, ¿no? De sentirnos como abrazados por este cambio, o por la situación, sentirnos como que estamos por ahogarnos en una ola ¿no? y cuando estamos así entonces nos sentimos tan pequeñitos como esa persona que está allí en, en, en esta foto y definitivamente se vuelve muy muy difícil de sobrellevar todos estos sentimientos y todo eh, digamos eh, el estado interno si no está fuerte pues entonces más fácilmente me va a llevar la situación o, o las, ¿verdad? las escenas de a mi alrededor me van a, a, a tirar en términos de mi estado interno, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué hacer en esos instantes, verdad? Eh, Muchas gracias a Margarita, Guillermo y a Yamilet por, por los saludos que están poniendo en este instante. Y, y entonces quisiera que nos pues, como fuéramos hacia adentro para poder este, como analizar un poco qué es lo que yo quiero, cómo quisiera yo exponerme o sentirme más bien en esos instantes de mi vida, cuando las cosas se ponen negras, como decimos. ¿no? Entonces, vamos a... Después de que ustedes se tomaron un segundito para pensar cómo visualizan ese estado interno ante las situaciones, cómo les gustaría responder, tal vez no tanto reaccionar, pero bueno, también reaccionar, pero responder conscientemente y que, cómo se visualizarían sintiéndose en ese instante o qué es lo que sienten que necesitan en ese instante para no dejarse llevar por estas olas o tormentas, ¿no? Y yo, pues para, digamos, compartir un poco mi propia experiencia, voy a, a hablarles un poquito de lo que le llamo yo activismo espiritual. Que bueno, no es que sea una broma, pero pues es como una forma de decirlo, ¿no? Y es que siento yo que ante, eh, como uno ve que las cosas suceden en el mundo y como somos una población tan grande en el mundo y tan conectada y que sabemos qué es lo que todo el mundo está haciendo de una u otra forma, verdad? Estamos, tenemos noticias constantes del mundo entero, este, quisiera yo como que nos pusiéramos a, a, a ver un poco cuál es nuestra actitud cuando esas situaciones vienen, porque muchas veces nuestra actitud está muy basada en lo que hemos aprendido, en lo que hemos observado de la sociedad, de las personas a mi alrededor más cercanas y no necesariamente esas actitudes eh, o reacciones que vienen de mí son las que yo quiero, pero más bien es como que lo que he practicado o lo que se me ha enseñado, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una situación difícil viene y muchas veces eh, lo que tendemos a hacer es ver afuera, ver hacia los demás, ver qué es lo que los demás están haciendo para yo seguir lo que ellos están haciendo, porque tengo el sentimiento de que, bueno, si los demás lo hacen debe estar bien. Muchas veces hay esa presunción, podríamos decir. Pero este, yo diría que, ¿verdad?, como un activista está como yendo hacia algo que considera que es lo correcto, ¿verdad?, y vamos a llamarle activismo espiritual a una actitud que lo que va a hacer es ayudarnos a, a, a construir ese estado que estaban ustedes incluso visualizando hace un segundo cuando vieron esa imagen, ¿verdad? Entonces, una cosa que es difícil de hacer en el mundo actual lleno de actividad donde todo el mundo está muy basado en las eh, apariencias externas y cómo... ¿Verdad? Como en seguir a las masas, etcétera. Eh, una de las cosas que es, yo diría que una cosa muy, muy revolucionaria es no quedarte en imitar a los demás, pero más bien, o sea, no observar qué es lo que los demás están haciendo necesariamente, pero más bien ir hacia adentro primero que nada. Y cuando hablamos de ir hacia adentro, estamos hablando de poder escuchar esa voz interna y ves, ver qué es lo que yo mismo, esa sabiduría que ya está en mí, sabe, siente o me dice, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pasas por un problema personal, familiar, etcétera inmediatamente ya uno está preguntando a los demás, pidiendo consejo, ¿verdad? Y no es que esas cosas estén mal, pero la voz que yo primero debería escuchar, es la mía, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que es una, una cosa bastante eh, retadora en, en, una, en un medio donde se nos más bien se nos promueve lo contrario de siempre hacer lo que los demás hacen, hacer lo contrario que es de verdad escucharme a mí antes que escuchar a nadie más, y qué es lo que yo siento, y qué es lo que yo creo que soy, ¿verdad? Porque al final es la conciencia la que nos va a llevar a este sentimiento de, eh, de esta voz interna que estoy yo mencionando. Entonces, eh, podríamos decir que esta revolución empieza al verme yo a mí mismo, y verme a mí mismo ya no basado en mi nombre, en mi historia, mis experiencias, mis relaciones, pero ver esa parte más profunda de mí mismo, que como les decía antes, ya sabe, ya tiene esa sabiduría de lo que es importante. Y es que como cuando ves a un niño, puede ser que un niño no sepa de las cosas de la vida. O ni, digo yo, un niño de un año, pequeñito, ¿verdad? No sabe, no tiene experiencias de las cosas de la vida. Pero está mucho más conectado muchas veces que los adultos en términos de estas capacidades, ¿verdad?, de poder tener esa, esa, esa capacidad, podríamos decir, de, de, de, de ser honesto, ¿verdad? De ver su propia honestidad, y no, no desde la cabeza intelectualmente, pero naturalmente actuar desde esa forma original, podríamos decirle, porque es lo que está ahí, desde que no, tenemos conciencia, ¿verdad? Estas cualidades, en otras palabras, que emergen cuando yo puedo ver ese ser que soy yo, ese ser de luz, ese ser, eh, ¿verdad? Que, que existe más allá de, de solamente las condiciones físicas que me rodean y e incluso de este cuerpo mismo, ¿verdad? Ese ser que yo puedo percibir en el silencio cuando estoy de verdad eh, poniendo atención hacia adentro. Pero claro, ¿por qué le digo activismo espiritual? Porque es muy fácil ver hacia afuera hoy en día porque eso es lo que se nos ha entrenado. Entonces es un reto de verdad tomar esta actitud, ¿verdad? Y otra cosa que quería compartir hoy es este otro punto que podríamos llamarle que es bastante ir a lo contrario de lo que el resto del mundo hace, es de verdad tratar de poder mantener tu Autosoberanía, le decimos en el raya yoga, tu libertad, tu capacidad de este sentirte que tú eres tu dueño y que nadie más lo es y que básicamente nada más es tuyo, ¿verdad? Pero cuando tú puedes tener esa capacidad de autogobernarte, de verdad sientes una una libertad que te hace sentir que todo te pertenece, lo cual casi que podríamos decir que es un poco contradictorio, pero ese es el sentimiento, ¿verdad? Entonces, practicar esto pues, tal vez suene difícil al inicio, pero de hecho eso es lo que busca, es ir hacia adentro, cada vez darle más atención a esa esencia de lo que soy, porque entonces ya no estoy yo atado a lo que los demás me puedan dar, porque al yo poner atención a lo que tengo, a mi potencial, a mi, mi almacenamiento de cualidades, podríamos decir, lo que me hace ser, ¿verdad? Es que entonces de verdad yo puedo sentir que soy de alguna forma autosuficiente. Y no es que de nuevo esté malo ver, de los, ver a los demás o tomar de los demás de vez en cuando su apoyo, etcétera. Pero si yo estoy siempre necesitando el apoyo de los demás, eso me hace un esclavo de los demás o de las cosas, ¿verdad?, materiales también. Entonces, esa libertad no solamente decimos en el Rayoga es mi derecho, pero es algo que yo tengo que eh, cuidar, porque fácilmente el mundo me lo roba. Y no es que el mundo literalmente me lo robe, es que me ha enseñado el mundo a mantenerme en esa actitud en la cual yo siempre me mantengo queriendo, ¿verdad? Deseando desde afuera. Entonces, eso yo diría que son dos actitudes que pueden definitivamente cultivarse para de verdad empezar a practicar esto que hablamos en el Raya Yoga, que es que de verdad, si yo quiero ver un cambio en el mundo, tengo que empezar por mí mismo. Porque si ustedes ven, ¿qué es la regla en el mundo hoy en día? Tú cambia y luego yo cambio, ¿verdad? Y eso ha llevado históricamente a países, a familias, ¿verdad? Relaciones, etcétera, a, a, a problemas sin fin, podríamos decir, ¿verdad? situaciones que, que han continuado acumulándose sobre el tiempo y que se han hecho insostenibles y, ¿verdad? Des desequilibradas de forma que este, nadie nunca, este, podríamos decir que, que toma responsabilidad porque siempre estoy echándole la culpa o al gobierno o al vecino, ¿verdad? O al, al, al hijo o al o esposo, etcétera. Y en, en lugar de yo empezar, ¿verdad? A ver qué es lo que yo puedo hacer por mí mismo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que queremos inspirarles un poco hoy. Y esta pregunta podríamos decir que es la más importante en este tema, que es lo que estoy haciendo para traer transformación en el mundo. Porque no sé si algunos, estoy segura que muchos de ustedes son como yo, en que en algún momento en la vida uno vio las cosas mal, desequilibradas, al crecer, ¿verdad?, y abrir los ojos, y uno dice, ¿qué puedo hacer?, ¿verdad?, tengo que hacer algo, <ríe> porque no quiero, que, ¿verdad? No, no quiero ver las cosas mal, no me gusta ver a los demás ni a mí sufriendo, entonces, podríamos decir que el primer paso de esta revolución espiritual, llamémosle así, es algo que escuché hace poco, bueno, que escuché hace poco de, de estas palabras que me gustó muy bien, que es que la responsabilidad más grande que cualquier individuo puede tener es la de estar bien. A mí me tocó muchísimo hace poco que escuché esto, porque de verdad, este creemos muchas veces que al verdad al, al sentirnos que estamos eh, teniendo todo este sistema de apoyo de la familia de los amigos etcétera del gobierno como sea en cualquier ámbito no estamos constantemente considerando que entonces ellos tienen la responsabilidad de que yo esté bien de alguna forma muchas veces incluso subconscientemente entonces es el momento de que cuando yo empiece a tomar esa responsabilidad para mí y que yo la tome en serio significa que a cada pensamiento, a cada palabra, a cada acción yo debo cuidarme, podríamos decir como en la imagen que ven aquí, que me, me gusta mucho porque es un clásico ejemplo que usamos en el Raya Yoga es esta de este, la batería, ¿no? que... Es como que, así como el, la energía física del cuerpo tiene, ¿verdad?, una capacidad y que tienes que con, mantenerla con buena alimentación, con ejercicio, con relajación, etcétera, ¿verdad?, en términos físicos, igualmente en, en términos internos, tenemos que tomar esa responsabilidad de mantener nuestra batería, o sea, nuestra energía interna llena, así como estamos constantemente... Eh, ...o cuidándonos de que nuestro celular no se, no se descargue, ¿verdad? Igualmente, ¿cuántas veces estamos corriendo hasta el último porcentaje de nuestra propia batería interna? Y lo sabemos porque estamos al límite, incluso nuestra salud se afecta, ¿verdad? Y lo sabemos porque o no tenemos suficiente paciencia o porque nos enojamos fácilmente, o porque me siento molesto y no sé por qué, ¿verdad? Esos son signos de que la batería está baja. Entonces, excelente. Cuando yo vea que eso suceda, en lugar de ponerme a llorar o, o querer tirar un puñetazo por ahí, lo mejor sería que entonces yo me ocupe de mí mismo. En el Raya Yoga, ¿verdad? Como muchos de ustedes saben, este símbolo de cargar la batería significa muchísimo este, este paso de ir hacia adentro, conocer, escuchar mis propias y, y percibir, digamos más bien más que escuchar, percibir mis propias capacidades internas, la virtud de mi, como decía, honestidad, mi paciencia, lo que sea que yo pueda ver en mí e incluso más allá conectarse con la fuente de todas las cualidades. Llámesele Dios, llámese alma suprema, llámesele como quiera, ¿verdad? De el ser, el creador, etcétera, y esa es la fuente que nunca se acaba, ¿verdad? Entonces, esas, como podríamos decir, más que estar tomando de los demás, que todos estamos de alguna forma bastante descargados, ¿por qué no tomar de aquel que siempre está eh, lleno y que da y que nunca se vacía, ¿verdad? Entonces, aquí les va un poco los retos que yo eh, de, alguna de alguna forma he aprendido en Brahma Kumaris y que siento que me han ayudado muchísimo y que los estoy practicando y cada vez me, me muevo un poquito mejor en ellos y siento un cambio gigantesco cada vez que algo ¿verdad? voy implementando en mi vida. El primero dice enfócate en los cambios que quieres para tu vida y aplícalos. ¿Verdad? Muchas veces tenemos demasiadas metas, nos, nos hacemos, ¿verdad? Nos, nos sentimos sobrellenos de, de que no podemos, como dice en inglés, ¿verdad? Como que no puedes, tienes demasiado en tu plato. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer las cosas simples, un, un Ponerme un programa. ¿Cómo no nos, nos ponemos programas para el día y que vamos a hacer esto y lo otro y lo otro? ¿Por qué no hacer un programa interno? ¿Verdad? En la mañana es la mejor hora para hacer esto. La mañana puedes sentarte a meditar, puedes incluso hacer una listita de algunas cosas que quieras llevar a cabo, ¿verdad? En términos externos está excelente, pero internos también. ¿Cómo te gustaría sentirte el día de hoy? Eso es programarse, ¿verdad? Y así, incluso si solo pones uno al día, eso es un gran cambio, ¿verdad? Luego el segundo punto dice, no gastes tu tiempo en querer cambiar a los demás. Y eso es otra, una trampa, podríamos decir clásica, que muchas veces ni nos damos cuenta que hacemos. Es que... ¿Verdad? Cuando queremos cambiar el mundo empezamos por afuera, que es lo que hablábamos antes. Entonces, cada vez que yo me agarre a mí mismo, percibiéndome, queriendo cambiar a los demás, queriendo que los demás estén felices, teniendo expectativas hacia los demás, entonces, cambiar esto, por, yo siempre digo, volver las cámaras para acá, hacia mí mismo, ¿y qué es lo que quiero cambiar en mí? Porque... Como en la fotito que estás viendo o la imagen de la izquierda, es cuando uno está enfocado en uno y uno hace un cambio y de verdad se siente bien, que está de verdad inspirando a que los demás cambien. Pero si yo le digo, mira fulanito, tienes que hacer esto, lo otro y lo otro, ¿verdad? Hemos vivido ya muchos, <ríe> tenemos mucha experiencia en esa historia en la cual básicamente no estamos eh, Viendo, pues no estamos expirando, estamos nada más hablando como, como pericos, por así decirlo. El tercer punto dice, sostén buenos pensamientos y sentimientos para los demás. Entonces, cuando me dé la tentación de ver a los demás, en lugar de pensar que debería ser así fulanito o no debería ser así, ¿por qué no yo entonces tirar una buena energía hacia el fulanito? ¿Verdad? No de que debería, pero ya que, que es la diferencia, ¿verdad? Que yo pueda de alguna forma ya ver algo especial en fulanito. Y estoy hablando internamente, ¿verdad? Ya sea que fulanito tiene esa capacidad de poder estar en paz en estos tipos de, de, de, de situaciones. O fulanito es muy dulce, ¿verdad? O, entonces, cuando yo recuerdo alguna cualidad bonita de alguien, ¿Qué pasa? mi corazón emite una, una fragancia hermosa y esta persona va a verse beneficiada de alguna forma, muchas veces muy silenciosamente, no es obvia, por así decirla, pero definitivamente es algo que va a cambiar, que va a ayudar a la otra persona y al mismo tiempo me hace sentir bien, que cuando yo estoy pensando, Ay, es que fulanito, que feo, que haga siempre eso, ¿qué tipo de fragancia emite mi mente?, una que huele un poquillo feo, <risa> o sea, una que no me hace sentir a mí también, porque ya está como que me estoy agarrando el virus de fulanito dentro de mí, ¿verdad? El virus de la pereza o de la eh, cólera, la ira, etcétera, ¿verdad? Y el cuarto dice, permanece en tu autorrespeto y si necesitas algo, toma de la fuente y te mantendrás libre. ¿Verdad? Entonces, cuando uno está, ¿qué es autorrespeto al fin y al cabo? No caer en la tentación, ¿verdad? De querer este eh, eh, amarrarse a los demás, ¿verdad? A veces se, se utiliza la palabra apego, pero entonces quiere decir la tentación de querer, ¿verdad? Siempre sentirte, como les decía antes, apoyado por los demás, o sea, es que no es no exactamente así, es como que te sientes que estás que estás necesitando de los demás para estar bien, más bien así, ¿verdad? Entonces, el autorrespeto es que yo pueda ver mis propias capacidades y que si de vez en cuando necesito un apoyo está bien, pero que yo no, yo no esté basando mi supervivencia interna en... Todo este ejército de personas, ¿verdad? O de cosas, porque ¿qué es lo que nos enseña la vida muy sabiamente con el tiempo? Que todas esas cosas van cambiando, porque eso es lo que decíamos, el cambio es la única constante. Entonces, si yo me baso en fulanito para tal cosa, lo que va sucediendo es que eventualmente me voy a quedar con un hueco cuando fulanito se vaya o, ¿verdad? Cualquier, cualquiera que sea la situación. Ok, este, muchos saludos Angélica también desde Paraíso de Cartago, mucha, qué lindo escuchar de ustedes también. Y aquí con estos dibujitos la idea es que podamos un poco visualizar de una forma más práctica esta revolución interna que estamos hablando desde la vida cotidiana. Es que, verdad, cuando estás respondiendo desde adentro para afuera, entonces ya no estás, podríamos decirlo, dependiendo de que las situaciones sean como tú siempre te las imaginaste, como quieres que sea el resultado, porque eso no está en nuestras manos, tenemos que ser honestos, el resultado está fuera de nuestras manos, yo no puedo controlar todo lo que sucede en mi vida y en el mundo, ¿verdad? Pero lo que sí puedo controlar es cómo yo respondo a ello, ¿verdad?, Primero dibujito, tenemos una persona que an ante los gritos que alguien le está dando, y puede ser que incluso injustamente, decide, escoge permanecer en su propia paz y mandar paz a la otra persona, incluso, tal vez, porque no, no? Eso sería una revolución, ¿verdad? Y eso sería muy poco común. Si se ponen a pensar a cuántas personas han visto de verdad que hayan hecho esto en su vida. Y no estoy hablando de callarse y guardarse el dolor porque eso es otra cosa. Significa que yo me cuide y me autorrespete de tal forma que yo pueda de alguna forma protegerme de que no me afecte, ¿verdad? No, de, de, que, que no me afecte lo, lo, el, la, la basura que viene desde afuera, desde los sentimientos de los demás o desde las palabras hirientes, etc. Ahora, yo sé que esto suena difícil, ¿verdad? pero el que practica se hace un maestro y es una cuestión de ir inculcando estos espacios, estos espacios internos, ¿verdad? Y como en el dibujito eh, del centro, ¿verdad? Esta lucecita lo que está simbolizando es la conciencia que man, se mantenga despierta y por eso estas pausas de paz que hacemos de vez en cuando, o sea que, que promovemos aquí en Brahma Kumaris, son esenciales para poder crear ese cambio. Eso es parte de la revolución. Porque si no, terminamos un poco como atropellados por la rueda de la vida, ¿verdad? Y ese es el tercer dibujito, que la, la cosa nunca para, ¿verdad? El trabajo, las relaciones, los conflictos y dentro de todas esas situaciones, estoy yo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo mantenerme a flote si me mantengo consciente hacia dónde voy porque imagínate que andas en bicicleta con los ojos cerrados te vas a caer, te vas a golpear ¿verdad? y esta imagen es para que yo sé que eh, se ve muy radical podríamos decirlo ¿verdad? pero es como para que reflexionemos un poco eh, o visualicemos más bien qué es lo que estamos proponiendo que no importa lo que traiga el mundo afuera de mí y esto lo hemos visto con algunos de los que practican meditación en Ucrania. Por ejemplo, hemos escuchado historias muy lindas de, de gente que, que vive allá y que pues imagínense todas las situaciones que deben estar pasando en estos instantes, ¿verdad? En toda esta época que está siendo estando la cosa muy mal por allá. Y, este, y, y que de alguna, de, no de alguna forma, pero este trabajo interno que estamos proponiendo el que lo ha, los que lo han estado haciendo por años, ¿verdad? Están viendo el fruto de esto y les, y les ha permitido eh, con mucha fuerza sostenerse y encontrar las soluciones que necesitan en el momento correcto sin tener que agobiarse, preocuparse, etc. Entonces hay muchos ejemplos lindísimos que me pueden inspirar sobre esto, pero me fascina esta imagen porque ¿verdad? es como la meta que tenemos aquí en el Raya Yoga. Y ya para terminar, diríamos que entonces nuestra misión en esta revolución interna, ¿verdad?, es salir de las trampas. Y, y una de estas trampas, muy muy sutil, podríamos decir que a veces ni nos damos cuenta, es la, esta nuestra zona de confort en la cual nos sentamos ahí, como dice mi mamá en la galleta, y está uno tan cómodo y no se da cuenta que no está... No está haciendo el trabajo que debería estar haciendo internamente, por lo cual cuando, cuando viene la situación o es como si fuera el examen en una escuela, ahí te das cuenta que no estabas listo. Entonces uno no puede esperarse a que la situación esté enfrente de uno para listarse porque ya ese es el examen, ¿verdad? Entonces ahorita... El momento, es el momento, ya es el momento para, para prepararse internamente. Y esta preparación no es una cuestión difícil en términos de que es dolorosa o muy, muy complicada. Es solamente poner atención y programarse, ¿verdad? Lo cual es una revolución en esta vida porque la gente vive a lo loco, ¿verdad? Un poco. Y si seguimos esa velocidad y esa... ¿Cómo decirle, verdad? Eh, eh, es, esa locura, pues eh, imagínense qué es lo que puede venir cuando vengan los exámenes, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente necesitamos mucha valentía para no seguir la corriente, ¿verdad? La corriente que se sienta a ver televisión y que espera a ver qué pasa o que espera que los gobernantes se arreglen el mundo, o que espera que todo, milagrosamente, que Dios con su varita mágica cambie todo, ¿verdad? Entonces la valentía de ser diferente implica el tercer punto, que es darme siempre cuenta que hay la opción de ser lo que quiero ser, ¿verdad? Puede ser que se, se espere esto de mí o se presente tal cosa y que me imagino que esto puede suceder, ¿verdad?, pero si yo siempre mantengo detrás de mi, mi mente ahí, qué es lo que yo quiero para mí internamente, el resto se acomoda. ¿Cómo quiero yo sentirme? ¿Verdad? Y ya no esperar que las situaciones sean así o asá, pero es cómo yo quiero sentirme ante lo que sea que venga y ya empezar a soltar todas esas expectativas de que las cosas deberían ser así o asá. ¿Verdad? Y este ya sí les prometo que es el último, es eh, algo que yo siento que es demasiado importante. La confianza, ¿pero en qué? Primero en mí mismo, en mis capacidades internas, pero tengo que pasar tiempo conmigo para poder verlas y sentir que puedo confiar en ellas. Si no las veo, ¿en qué voy a confiar? ¿Verdad? Segundo, confiar en que la vida me trae lo que necesito aprender. Y eso es súper lindo, porque entonces ya uno ves las situaciones o los problemas, entre comillas, como problemas, porque más bien es una como un juego que vino a enseñarte algo que, que, que no sabías, ¿verdad? como un entrenamiento, podríamos decirlo más que un juego, tal vez. Un entrenamiento para que tú puedas de alguna forma empezar a... este Aprender algo que tal vez no has practicado hasta ahora en tu vida y hacerte fuerte, ¿verdad? Y confiar últimamente en el creador o en este ser supremo, o, o océano de cualidades y proveedor de todo lo bueno. Porque cuando tú, sí, ¿verdad? Esa es la maravilla, no es que estamos cortando todos los lazos con el mundo y quedándonos desnudos. Es que, <coughs> perdón, cuando de verdad estamos tomando de arriba lo que va sucediendo, es que entonces, como les decía antes, no solamente estás libre, pero puedes tener la capacidad de dar muchísimo más a todos los que están a tu alrededor. Entonces, como que te libera de ser egoísta y te permite maravillosamente estar ahí para todos, ¿verdad? Entonces, no es que te estés aislando, al contrario, estás volviéndote como, como el padre, ¿verdad? Como este creador que siempre está para todos si sabemos cómo conectarnos, ¿verdad? Entonces, esto es un poco lo que quería compartirles hoy. Espero que haya sido inspirador en este mes que hemos estado, pues, o estamos tratando de, de generar espacios también, ¿verdad? Para, para sentirnos de, de hacer un cambio en nuestras vidas y en el mundo a nuestro alrededor. Y están siempre invitados todos los martes a, a las charlas que tenemos. Eh, a esta hora y que tengan muy buenas noches y ojalá que terminemos dándonos un segundito de ese espacio donde estamos mirando hacia adentro.